FTC com como Ayuntamiento Public Constructos es muy positivo, es algo que no había hecho ningún. Por mí perfecto, yo creo que, que más ayuntamientos tendrían que, que adoptar esta medida, ya que es un beneficio para su propio municipio y para sus ciudadanos. Cuenta que el ahorro a nivel de, de infraestructuras es bastante, bastante significativo da beneficio para el Ayuntamiento, que vez el beneficio que tiene una empresa constructora y además te da al a que gente del pues que después tiene un componente de implicación que también has notado la calidad de la trabajo ejecutada. Sí, sirve de referencia para otros ayuntamientos, es decir, hacer un parque de 88.000 metros cuadrados el cual le ha dado faena a doscientas y pico de personas, el cual está haciendo también un, un centro de formación ocupacional que es un centro para formar a gente, para dar cursos y que la gente pueda, pueda tener otras vías ¿no? de, de, de profesional.